¿Cómo están? Estamos con hoy nuevamente innovando, innovando, siempre agregando tecnología o agregando efectos o agregando configuraciones diversas para que los videos del canal queden más lindos y sean más atractivos, siempre tratando de, de, de competir un poco eh, dentro de lo que es YouTube. Eh, si bien este es un canal educativo y no pretende gran, una, una gran calidad a nivel estético Porque no nos no, no lo podemos permitir Pero sí nos podemos permitir ir avanzando de a poquito este, Y camuflarnos un poco más entre todo ese Mare Magnum De gente que hace cosas con un nivel visual impresionante Y con unos contenidos excelentes Así que bueno, acá estamos nosotros también en este Mare Magnum, como digo recién ¿Qué vamos a ver en este video? Dos cosas eh, Primero que nada le agradezco a Belén eh, todas las conversaciones y, y los datos porque sin el apoyo de ella no hubiera sido tan sencillo hacer este video los videos del canal son para estudiantes no importa que sean de mis cursos o sean estudiantes de por ahí de otro lado o gente que quiera aprender simplemente y si le viene bien este mensaje arriba, buenísimo, hay miles de personas explicando lo mismo que explico yo nada más que yo lo hago de forma personalizada para mis estudiantes, si a alguien más le sirve arriba, bienvenido, me deja los comentarios todo bien, bueno ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver cómo instalar el MySQL Workbench, por un lado, y por otro lado, el PHP phpMyAdmin. En ambos casos se trata de programas para eh, acceder a bases de datos. ¿tá? Vamos a ver eso. Eh, y después vamos a tener que ver el agregado, que es cómo levantar Apache en OpenSUSE. ¿tá? En este caso le tocó a OpenSUSE. Yo ya, ya vine haciendo un montón de, programas, eh, de procedimientos, perdón, mostrando procedimientos para Linux Mint, porque es un sistema muy utilizado pero que uso yo es OpenSUSE y tengo la suerte de que, o bueno, o, o la, no sé, la virtud, la suerte, o lo que fuere, de que algunos estudiantes me sigan en eso y que se estén empezando a instalar OpenSUSE, orgulloso de mis estudiantes, de todos los que usan Linux, pero los que usan OpenSUSE, más todavía. <risa> Perdón por hacer favoritismo, pero bueno, uno lo siente. Esto es como ser hincha de Peñarolo, es como, no sé, ser hincha de la selección uruguaya, se, se lleva en el alma esto, bueno. Entonces, Vamos a, a eso mismo ahora. Ahora te voy a mostrar eso mismo. Eh, tengo acá ya las páginas web abiertas para no perder tiempo. Eh, fíjense al estilo de, de la transparencia de, de, de la webcam. Ahí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, MagSQL Workbench, ¿por qué no descargarlo de acá? Si bien es lo que deberíamos hacer. Primero que nada, porque Linux no funciona así. Linux funciona con repositorios. En algún momento lo voy a explicar bien esto. Es decir, en algún momento voy a hacer videos para que sepas lo que es un repositorio y tengas toda la explicación ahí. Es más, lo voy a preguntar en algún momento, el año que viene o el otro, en, en parciales o en, o en escritos, pero para eso tengo que elaborarlo primero ¿tá? y explicarlo bien. Básicamente, los repositorios son servidores internacionales a donde están los programas para Linux. No es necesario hacer como hacemos en Windows, eh, que vamos por ahí navegando por internet, descargamos un archivo y lo instalamos con doble clic o clic derecho a instalar. Se puede hacer, por supuesto, y de hecho se hace eso. No, no, no, es, no está mal hacerlo, pero eh, recordemos que Linux es un sistema que se basa en la seguridad y en la privacidad. Y si vos no querés este, mancillar ese ecosistema tan pulcro y tan diáfano y casto, eh, no deberías bajar e instalar nada de por ahí sino de los repositorios que ya vienen configurados a tal fin y que están revisados por temas de seguridad y demás. Algo así como lo que es la Play Store de Android, ¿está? O la App Store, creo que se llama así, de los iPhones, ¿está? Algo así, una cosa vigilada, este, sumamente este, bien configurada y demás, bueno, como para que vos no tengas que andar buscando programas por ahí por la vuelta. Pero más allá de todo, te voy a mostrar desde dónde se, se, se descarga, porque MySQL y Workbench tiene versión para todos los sistemas operativos mayoritarios. Entonces... ¿Qué pasa si le damos, primero que nada, el enlace es este, después yo lo voy a dejar por ahí, ¿sí? ¿Qué pasa si le doy a Download Now? Vamos a observar lo que sucede acá. Me dice que seleccione el sistema operativo. Y claro, para Windows, por ser el sistema a nivel de hogares y de empresas más desplegado, ¿sí? Obviamente es el mayoritario a nivel de mercado. Ubuntu, porque es uno de los más conocidos, si no el más conocido, tal vez, eh, dentro de, de Linux, luego Red Hat Enterprise, que es un sistema muy importante, Oracle Linux, justamente porque todo lo que tiene que ver con Java es de Oracle, o de Oracle, como quieras, este, entonces ellos tienen su propio Linux, Oracle tiene su propio Linux también, está Fedora, está Mac, y no está OpenSUSE, entonces podríamos probar, nosotros sabemos que hay sistemas operativos, dentro del gran mundo Linux, eh, digamos que se dividen dos hay dos corrientes mayoritarias a nivel de software. Los, el, el mundo de los paquetes RPM, a donde está OpenSUSE, por ejemplo, y el mundo de los paquetes DEV, a donde está Debian, por ejemplo, y Ubuntu y otros más. Eh, podemos probar a descargar el paquete de Red Hat, que utiliza eh, paquetes RPM, igual que OpenSUSE, pero no va a funcionar bien o va a dar un montón de problemas al instalarlo. Por eso yo, si usas OpenSUSE, no te recomiendo que lo bajes desde aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer con OpenSUSE? Bueno, lo mismo que hay que hacer con cualquier distribución Linux en cualquier momento en el cual tú no encuentres un paquete determinado o un software determinado para instalar y lo necesites. ¿Qué hago? Si me están diciendo que no lo baje desde acá porque puede ser que dé errores durante la instalación o puede ser que aún después de haber sido instalado, falle. ¿Qué tengo que hacer? Bien, voy aquí. Este enlace también lo voy a dejar. Ah, acá está todo lo que estuve lo que estuve buscando últimamente todo abierto, todo open source mi vida es open source también así que nada, no me importa que se vean esas cosas a mí me importa que haya detalles de privacidad que se conserven y la mayoría de las cosas que, que sean como un cristal que se puedan ver hacia adentro me parece que es el mejor camino para enseñar a través del error, a través del acierto y a través de la transparencia ¿no? este, bueno, en este caso acá Vamos a ir a, este, a este, este enlace que lo voy a dejar ahí abajo, igual que este también, por si querés descargar desde ahí para Windows o para Mac, o si querés hacer tu prueba de descargar los paquetes de Red Hat y tratar de instalarlos en OpenSUSE, después me decís, me dejas tu comentario si querés. Así que vamos a ir acá y no le vamos a dar de instalación directa, le vamos a dar Expert Download, porque nosotros somos expertos, acá no somos aprendices, no importa si sos aprendiz, no importa. Vos sentís un experto por un rato, ¿tá? yo también lo voy a hacer. Mirá, hago clic en el botón, ¡Qué genial! Me siento una persona que sabe mucho más. Muchísimo más. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿what? A ver, a ver, vamos para atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, para otras distribuciones. Me estás haciendo trampa, OpenSUSE, en tu página web, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Si le doy Expert Download a través del de enlace para OpenSUSE 15.3, que es el mismo que está acá. <risa> bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos acá, entonces, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos a dejarlo así, el video no lo voy a cortar. Vamos acá, del error se aprende, como digo siempre. Expert download. Me siento un experto. Sintiéndome un experto. Oh, no era así, pero no importa. Entonces, eh, ¿qué vamos? Eh, ¿Añadir repositorio e instalar de forma manual o descargar los paquetes binarios directamente? Vamos a descargar los paquetes binarios directamente. ¿tá? Así que haces clic acá y se te despliega todo esto. Acá tenés varias arquitecturas de, so, de software si sí, justamente estoy diciendo para el hardware obviamente eh, entonces ¿qué es lo que tengo que bajar este el que dice x 8664 que en criollo significa 64 bit ¿ta? esa es la cuestión amd 64 64 bits o x 8664 es exactamente lo mismo así que voy a ir ahí Voy a hacerle clic, acá me fijo que esté funcionando la pestañita, bueno, guardo el archivo, sí, aceptar, eh, guardar, tukitis, y después voy acá, yo uso Firefox, si usas Google Chrome, fíjate cómo hacer con Google Chrome, yo te voy a mostrar todos los procedimientos con Firefox, porque Firefox es mi navegador preferido por lejos, digamos que está primero Firefox, segundo Firefox, tercero Firefox y cuarto no hay nadie, Así que ya, ya te digo, cuarto sería Chromium y después chao, chao chau, adiós. A otra cosa mariposa, como dice mi amigo Gustavo. Entonces, después vas acá, haces clic derecho, abrir con Just Software y lo instalas. No te voy a mostrar cómo se instala porque tú sabes hacerlo y si no es muy fácil, pones la contraseña de administrador, en este caso la de root, la mía, la, la, la que tengas. Este, bien, eh, le das para adelante, para adelante. Eh, si te no sé no te debería dar ningún error esto ni, ni nada, ¿tá? te puede dar algún error al actualizar algunos repositorios porque OpenSUSE 15.3 está presentando algunos problemas con algunos repositorios que agregaron que antes no estaban y bueno, se comprende es una distribución muy nueva este, y hay que darle tiempo a que madure pero es excelente igual y todo lo demás funciona notablemente bien como siempre así que bien, lo instalas una vez que lo instalas es muy sencillo esto es muy fácil te va a quedar Work, Acá, te va a quedar esto. Te va a quedar est esto ahí. Después de instalado, te queda el acceso directo allí, sí, en el menú. Eh, igual que si usaras Windows, le das clic, se te abre, te va a dar un error. este Va, un error. Te va a dar un... Esto es un paquete eh, importado para la colectividad OpenSUSE. Esto no es un paquete nativo de, de todos los Linux. O no es un paquete nativo de la comunidad en sí. Esto es un paquete foráneo que fue adaptado para varias distribuciones, OpenSUSE hizo lo suyo, como lo hizo Red Hat, como lo hizo Ubuntu, como lo hicieron otros, ¿está? En este caso, eh, vos puedes darle no me muestres este mensaje de vuelta y ok yo no lo voy a hacer porque no te voy a inducir a que hagas este tipo de cosas yo si te puedo inducir a algo justamente te voy a inducir a que leas los errores y trates de solucionarlos no que digas ese SSC como hago yo siempre en la clase jorobando pero no, no, no me interesa que, que pienses de esa manera sino que seas un ser crítico así que yo le voy a dar ok sin ponerle Don't show this message again, o como fuere. Y acá tenés el MySQL Workbench. Yo no te voy a hablar de este programa porque yo no entiendo nada de esto. De base de datos, este, entienden los profesores que enseñan esas asignaturas. Yo te enseño a instalar, te enseño lo que yo sé. No está dentro de este campo lo que yo sé. Este, sí sabría cargar una base de datos y hacer alguna cosa, pero sería... Este, nefasto en comparación a un estudiante de segundo BT que lo hace mucho mejor que yo. Así que por ese lado queda el MySQL Workbench para Linux, en especial para OpenSUSE, el que dijo que no se podía instalar la macanio feo. Aunque usted no lo cree. Primera parte del video, cómo instalar MySQL Workbench. Te veo en el siguiente y te enseño cómo instalar PHP MyAdmin.